buenas tardes cómo están mi nombre es Wilmer Medina y este es otro tutorial de cómo monetizar nuestras aplicaciones con esta plataforma que se llama Unity Ads muy reconocida eh, espero que les sirva este, este tutorial ok vamos a empezar como pueden ver aquí está la aplicación que vamos a monetizar eh, aquí es donde pondremos los, eh, los ID ok vamos a nuestra cuenta de Yonderias que aquí como pueden ver aquí está ya hemos monetizado algunas aplicaciones como pueden ver este el panel a la mano izquierda el panel de esta aplicación eh, aquí podemos ver la, las, los análisis de nuestras aplicaciones como van en el promedio eh, como pueden ver les voy a mostrar esta es una que me ha ido muy bien está cargando como pueden ver no todavía no tengo un mes con esta aplicación y, mire, y ya lo que generaron es un promedio bueno para el tiempo que tengo si ustedes le dan más publicidad a sus aplicaciones o la tienen una buena tienda le puede ir mejor bueno vamos a empezar aquí arriba le damos aquí donde dice manager projects create projects aquí donde crearemos nuestra aplicación le damos aquí a crueler project, mano derecha como pueden ver aquí no piden el nombre de nuestra aplicación se llama WMC eh, Disculpen nombre medio incómodo, shopping WMC Shopping está como esta no es una aplicación menor de para, para niños de 13 años abajo como pueden ver aquí dice will this project be primary Target to children under 13 que si esa aplicación es, es menor de un, de los niños de 13 años si es menor ponemos que sí pero como no, no es menor lo dejaré en no entonces le damos aquí donde dice correr el de nuevo. Como pueden ver, your was Successfully Applied, que ha sido exitosamente aplicado mi cambio. Ok. Como pueden ver, aquí nos muestra unos detalles. Eh, no es aquí. Eh, vamos aquí a nuestro panel donde dice monetización as monetización de aplicaciones de anuncios le damos aquí ok está cargando aquí nos muestra otro, otra barra con nuestras opciones para para las unidades de anuncios y otras características como pueden ver aquí es donde vamos a empezar unity monetize eh, aquí donde dice get started aquí es donde le daremos para empezar como pueden ver project setup las opciones del proyecto eh, aquí no, no, dice, no piden unas opciones Please select your meditation plan so that we can provide relevant information to help you improve your project performance. Ok. Como pueden ver aquí dice, I plan to use meditation. Como yo no planeo usar meditación, solo I only plan to use Unirias. Como solo planeo utilizar Unirias, que es esta plataforma, lo dejaré ahí mismo le daré a siguiente a net como pueden ver se ha completado exitosamente do you want to use add settings from a projects project que si quiero usar anuncios de otro proyecto no solo quiero anuncios de este entonces lo dejaré como está le daré a net como pueden ver exitosamente eh, aquí no piden unas opciones mis aplicación is no live in esto a... que estoy preguntando que si nuestra aplicación está en play store o en, o en app store que es la tienda de apple eh, como no está en apple ni en app store le daremos lo dejaremos así mismo ok si estuviera en, eh, en app store o en google store solo pondríamos el url aquí iríamos a nuestra tienda cogeríamos el url y lo pegaríamos aquí y sería más fácil ya que el url traería nuestra app aquí entonces como no está en ninguna otra tienda solo le, le, le diremos aquí le daremos aquí a, a los dos pero como yo no uso Apple Lo dejaré solo aquí Como mi aplicación es Android I don't publish on Google Play Store Que no la tengo publicada en Google Play Store Eso es lo que quiere decir Pero aquí todavía no ha cargado Le daremos aquí de nuevo Ok, aquí sí cargó Le vamos a agregar proyecto Aquí abajo mano de derecha Como pueden ver eh, project exitosamente creado dice aquí nos aparecen dos id que es el id de apple y el id de android como el id que necesitamos es el de android tomaremos este entonces lo copiaremos está copiado eh, terminamos el proyecto, la sesión del proyecto finish project 0 a mano derecha como pueden ver ya se ha creado entonces vamos a nuestra aplicación donde vamos a poner el anuncio y aquí donde dice ID de Unity as game ID aquí le damos y pegamos el ID lo bueno de esta plataforma es que no tendremos que cambiar el ID porque el ID siempre será el mismo. Aquí ponemos el mismo, o lo dejamos así mientras tanto. Ok. Eh, lo dejamos así, ya que voy a poner este, este otro. Solo pondremos anuncios en banner, identicial y en el de video bonificado que es aquí abajo bonificado como pueden ver ahí están crear ahí están puestos los id que es donde crearemos nuestros anuncios esto no, no no lo necesitamos ya que solo son tres anuncios que vamos a crear de esta plataforma que es lo que nos permite crear como pueden ver le damos aquí nuestra cuenta de de donde crearemos nuestras unidades entonces aquí arriba donde dice Project Overview abajo donde dice Add Units que significa unidad de anuncio aquí es donde le daremos como pueden ver ya cargado aquí nos presentan eh, los anuncios de iOS y de Android como nuestro celular como solo tenemos android entonces vamos aquí donde dice platform abajo de all y ponemos android como pueden ver aquí nos han aparecido los tres el banner el interficial y el de video igual Android Entonces copiamos el de Banner Android Está copiado Venimos aquí eh, Lo pegamos en Banner Como es un Banner Ok, está pegado Ahora vamos con el identicial Identicial, menos aquí arriba Está en la primera parte aquí copiamos, se ha copiado lo pegamos aquí vamos a ver, ya se ha pegado entonces vamos y copiamos el último, el de video Corre igual Android que está en el medio ok, se ha copiado y lo pegamos aquí abajo que es donde aparecerán los videos este es el de video Ok, como pueden ver, ya está listo. Solo tenemos que ajustar esta parte. Parte inferior está bien. No cambiamos nada aquí. Aquí como, como pueden ver, dice mostrar cada cuatro páginas. Le damos a dos solo para que él se muestre más rápido. Y así, produzcamos más de nuestros anuncios. Mostrar en chats. Como esta aplicación no tiene chat. Lo desactivamos, mostrar en juegos, como esta aplicación no tiene en juego lo desactivamos, mostrar cada cuatro veces, no, al contrario, le damos a mostrar cada vez. Ok, venimos aquí abajo, donde dice después de cuatro mensajes enviados, le ponemos, le ponemos solo uno, para que se nos muestre más rápido a quien dice 10 lo dejamos en 10 Aquí quien dice mostrar solo una vez lo ponemos mostrar siempre y guardamos como pueden ver ya hemos creado nuestras unidad de anuncio aquí están sería bueno descargar la aplicación para que puedan ver los anuncios pero ya estaría generando. No tendríamos que descargarla. Solo ir aquí a la PK Y abrirlo Como pueden ver. No la tengo aquí. Tendremos que descargarla. Ya que no está aquí. Empezó a descargarse. Como pueden ver. Se, se ha descargado. Okay, se ha descargado disculpen eh, le damos a instalar la vamos a abrir como pueden ver la vamos a traer un anuncio aquí lo presionamos si queremos pero vamos a entrar para que vean más como pueden ver aquí ha cargado la aplicación eh, le damos aquí aquí está el menú Smartphone. muy bien, nada <música> Que eso también nos puede ayudar a nosotros mismos. Pero eh, dependiendo como la publicidad que le demos a nuestra así generará Porque mientras más gente la use Más gente van a ver los videos de anuncio Y eso nos convenirá a nosotros Bueno como pueden ver ya he terminado el tutorial Espero que les sea muy útil y que les haya gustado si creen que me, que me he ganado un like, si creen que merezco un like, por favor, un like abajo. Ok, para la próxima. Cualquier pregunta o inquietud pueden dejarme un comentario.